Bienvenidos a un nuevo video de tu canal Melpocar, hoy estaremos viendo el AutoCAD 2024 que Autodex ya acaba de lanzar esta nueva versión con algunas actualizaciones que están este, muy buenas que vamos a estar viendo más adelante y sin más comentarios vamos a iniciar con el video de Autodex eh, Autocad 2024 que ya está en las plataformas de Autodex para el año 2024. Ya lo pueden utilizar de, mo de modo prueba. O también con sus licencias. Si es que usted ya lo tiene la licencia por Autodex. Eh, algunas novedades. Vengo a traerles aquí. Que ya vi que viene con el 2024 del AutoCAD. Eh, algunos muchos que también el 2023. no Tienen este esta vista previa. Pero ha agregado algunas cosas más. Sobre esta versión nueva. Que ya está en la plataforma de Autodex, como vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, eh, empezamos con una primera vista, ¿no? Te podemos tener entre así cuadraditos, o si no, en cómo se llama, en una lista previa. Y aquí donde dice, podemos o, agrupar por tipos, vamos a agrupar por tipos de archivo, hacemos clic ahí, y podemos agrupar por nombres, ¿no? ¿Ven? Por nombres o por. Eh, alfabético no entonces hacemos clic ahí y podemos acomodarlo dependiendo como nosotros nos guste ok el tipo de archivo también tenemos el tipo de archivo eh, anterior última vez que no hemos que hemos modificado no en este en esto en este en esta ventana tenemos también ahí hacemos clic ahí y podemos uh, también dar clic aquí en esta flechita y podemos a uh, a modificar según que nosotros parezcamos muy bien, ¿no? Ok, tomamos acá el fijados, ¿no? Tenemos el fijados, ¿no? Eh, podemos fijar, por ejemplo, eh, esta entrega final que sea primero, ya ahí está fijado, ¿no? Entonces eh, podemos volver o podemos fijarla dando clic, por ejemplo, hacemos clic en entrega final, hacemos clic aquí en donde dice fi fijar, ya. Y entonces ahí nos vuelve al primera fila que el trabajo que queremos fijarlo. Por ejemplo tenemos que fijar acá el último también plano de José. Hacemos clic en fijar y ahí automáticamente ya nos ha fijado y podemos ver en las primeras filas. no Del último al final, por ejemplo el centro queremos fijar. Igualmente nos aparece los primeros fijados. Bueno, ahora eh, también nos tienen aquí recientemente... Productos por Autodex, Aprendizaje, más información. También tenemos una búsqueda por nombre o búsqueda por o abierto por última vez. no En este caso pues, podemos buscar por nombre o por última vez. Ya podemos o, eh, colocarlo o configurarlo a otro modo. ¿no? Tenemos una búsqueda de archivos que ya, ya, ya te podemos eh, buscar si nos recordamos el nombre del archivo vamos a nuevo hacemos por ejemplo vamos a dar clic aquí vamos a dar clic ahí en, esa, en ese en este trabajo entrega final no eh, el otro es aquí parte superior izquierdo tenemos tres líneas un icono y también igualmente en el parte inferior en el parte inferior tenemos igualmente tres líneas. Vamos a deslizar esta vez, línea de tres, tres líneas, ¿no? Hacemos clic ahí. Y tenemos, ¿no? Una ventana nueva, guardar nuevo, abrir, guardar todo, ¿no? Por ejemplo, tenemos oh, varios o oh, pestañitas, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Eh, si queremos oh, guardar todo, porque mayormente por defecto guardamos, hacemos clic aquí y guardamos solamente un archivo no en este caso por ejemplo uno guardamos y sí, guardamos de esa manera pero si es que queremos guardar todo no queremos guardar todo siempre nos vamos a ir aquí y esta es buena opción que nos dice guardar a todo no guardar todo o también podemos cerrar todo no esta vez esta panel es muy interesante tenemos acá también el nombre de los archivos que tenemos tener eh, dibujo 1, 2, 3 y 4 que hemos agregado no entonces si también puedes agregar por ejemplo tienes una serie de, de trabajo de pestañas abiertas en AutoCAD no en el mismo pestaña si ya no te con ya no ya no hay muy espacio y quieres agregar no se ve el signo más entonces eh, tenemos que deslizar aquí y abrir uno nuevo ¿no? y eso nos facilita eh, nos facilita esta ventana, este panel, ¿no? igual, igual modo, parte inferior para los layers o el modo de presentación, modo de presentación o también los layers, ¿no? vamos a deslizar y también este, vamos a encontrarlo, ¿no? porque mayormente eh, al momento de hacer las presentaciones nos vamos a agregar pestañas aquí, pero aquí también tenemos una nueva opción o como también vuelvo a repetir Está llenado ya, por ejemplo, está llenado eh, todos los oh, todos los archivos, por ejemplo, acá las presentaciones, ¿no? Las presentaciones, entonces tienes muchas series, entonces vamos a ir acá en el, en el panel de tres líneas, ¿no? Parte inferior izquierdo, que da una nueva presentación, ¿no? Entonces fue bueno, de una nueva presentación, ya nos ha habilitado o también podemos oh, agregar una, una plantilla ¿no? desde una plantilla acá tenemos el modo de presentación del 1 al 15 no eh, es una buena opción que ya se ha agregado ¿no? se ha agregado y esta es uno. Okay, ahora seguidamente también bueno se ha agregado esta configuración no esta configuración o esta introducción de actividades ¿no? En inglés le llamamos este, Activision Increment. Sí, no, en inglés, esta es eh, la versión española. ¿no? Entonces, eh, vamos a dar clic aquí: Información activa. Y nos aparece esta ventana. ¿no? Por lo que instalamos, nos aparece por, por defecto. Ahora, donde dice actualiza la ubicación en torno a comprar la actividad, vamos a ubicarlo o vamos a activar las ubicaciones, ¿no? por ejemplo vamos a guardar aquí vamos a abrir ya eh, ahí ya estamos ya hemos creado una carpeta para guardar todo, entonces aquí también va a venir por, por defecto o por automático, no, tenemos aquí por ejemplo eh, vamos a modificar esta, este panel no está, perdón este trabajo, por ejemplo modificamos ¿no? o le eliminamos o hacemos una copia ¿no? una copia eh, de diferentes no entonces al momento de modificar y lo guard y lo guardamos por ejemplo lo guardamos y nos dice está editorio no quien ha editado ahí tenemos no mi nombre ahí sale el merpoker no el Merpoker ha editado no entonces eh, ahí hacemos clic ahí editor editor ahí tenemos el enunciado y también tenemos oh, la fecha y que la hora ¿no? que se ha editado entonces eso nos puede facilitar eh, el trabajo que cuál de las personas se están editando cada personas se están ah, ahorrando entonces ese es uno de ellos entonces vamos a vamos a abrir más por ejemplo vamos a abrir más dibujos ya por ejemplo vamos a editar acá Vamos a poner unos círculos, le guardamos, ¿no? Guardamos. Entonces acá también nos, nos aparece, ¿no? Entonces, eh, podemos buscarlo, por ejemplo, podemos buscar el día de hoy, o podemos buscar este, por últimos 7 días, o por últimos 30 días, o por últimos 3 meses, o lo podemos o, personalizar, en qué mes, o en qué horario. ¿no? en qué días se, se está modificando, ¿no? entonces esto también lo podemos personalizar o también podemos buscar la modificación por usuario. ¿no? Por ejemplo, tenemos bueno yo estoy mayormente mi persona, el verbo, solo uno. Si una persona modificaría, insertaría su su autodex, su cuenta de autodex, entonces aquí aparecería, ¿no? Es una nueva opción una buena Ventana que se ha incrementado, ¿no? Y también tenemos que tener los bordados otros formatos, ¿no? eh, Muy interesante esta, esta ventana, ¿no? Una buena información, ¿no? eh, Que sea información de actividades, ¿no? Es muy interesante. O podemos enviar a un compañero, un, un miembro del trabajo, eh, que hora ha editado? Podemos cambiar el nombre, ¿no? También te va a mostrar el nombre. Muy interesante para llevar un control de nuestro trabajo. ¿Ok? O ¿Cuántas personas están editando? ¿Cuántas personas ya lo han editado? Es muy interesante este nuevo oh, trabajo. Esta nueva pestaña, un nuevo panel pestaña. ¿okay? Bueno, otra de las novedades son este, reemplazar bloques. ¿No? Reemplazar bloques en AutoCAD 2024. Vamos acá, intersección. Nos vamos acá, insertar. ¿No? Insertar bloques. ¿no? Vamos a insertar y nos vamos a pasta, pestaña, dice reemplazar. O en el comando vamos a reemplazar, hacemos clic ahí, seleccionamos el bloque, nos damos un enter y ahí nos ha cargado. ¿no? Si, si les aparece una, una, una pestaña le dan aceptar nada más, le dan aceptar y podemos acá elegir el bloque, con que bloque queremos reemplazar, hacemos clic ahí. Por ejemplo queremos reemplazar con este corte que viene será, no vamos a hacer clic ahí, vemos, vamos a hacer clic ahí. Hacemos clic ahí y automáticamente nos ha reemplazado el bloque. Ahora si queremos reemplazar, por ejemplo, con este detalle 2.2, vamos a reemplazar el bloque. Hacemos clic, damos un enter y elegimos. ¿no? Y elegimos nuestro, nuestro bloque. O también podemos o, poner en o podemos abrir nuestro bloque de donde que tenemos todo. no La ventana de bloques podemos abrir y podemos ver. Muchísimos bloques, que acá tengo pocos que que están en, esta, en este trabajo, ¿no? Ok, eh, para ello no vamos a reemplazar, igualmente vamos a dar clic ahí, reemplazamos una vez más, Enter... Y reemplazamos o elegimos, no podemos acá tener también ya nuestro reemplazo. Por ejemplo, acá vamos a elegir con o reemplazar con este eje. Y damos acá volver a editar bloque. No, ok. Ahí está nos ha reemplazado. O también podemos reemplazar, como digo, con el detalle 2. Vamos a reemplazar bloque. Hacemos clic ahí. Enter. Y vamos a elegir otro bloque que queremos reemplazar. En este caso el ese bloque y listo, ya nos ha reemplazado el bloque, es una de las novedades que me ha gustado del autocad 2024, es muy interesante, ¿no? entonces en la versión 20, 2023 también vamos a un panel flotante, como vemos acá tenemos un panel flotante podemos minimizar el autocad y podemos hacer algunas modificaciones no aquí con, con el panel de flotante, no Podemos abrir dos Podemos estar trabajando aquí en este panel flotante O podemos eh, también fijarle Este panel flotante ¿no? okay, Podemos estar dibujando también en AutoCAD Por ejemplo Acá podemos abrir otra pestaña Y ahí está nuestro panel de flotante ¿okay? Podemos minimizar así Y podemos uh, minimizar esta ventana y podemos abrir nuestro panel flotante ok ahí está y podemos o vamos podemos fijarle también o podemos dejarla ahí para verlo de, de cual de tal manera podemos realizarlo no Okay. Bueno, eso sería todo por el día, por este video. Eh, si usted ha llegado por primera vez, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les mande una nueva notificación cuando estoy subiendo algunas novedades de AutoCAD y del Civil 3 de 2024. Así que suscríbanse suscríbense y compartan esta información que vez que se viene algunas nuevas novedades de Autodex dos 2024 ya está activado en las plataformas de Autodesk nos vemos hasta el próximo video chao chao